Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionario público es para que le funcione al público y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca, una gran finca, en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Santander de Quilichao, su realidad. Hace poco, en nuestro municipio, la alcaldía en gestión de un extraño y quizás hipócrita proyecto de turismo ordenó disponer de una serie de tótems o faros en sitios estratégicos del municipio en cuestión. Cosa que estoy seguro hizo preguntar a más de un quilichagüeño cuáles eran realmente las prioridades para la alcaldesa, para los concejales y para la alcaldía y además para toda la junta administrativa. ¿Es tan necesario disponer de tales obras en un municipio tan golpeado por la violencia y tan olvidado por sus propios dirigentes? Santander de Clichao, Jamaica de los Clichaos, la Tierra de Oro o la Ciudad de los Amanes está ubicada a unos 40 kilómetros de Cali y lastimosamente comparten casi que las mismas problemáticas, la calidad de la malla vial, las infraestructuras decadentes, la inseguridad, la desigualdad, la falta de conciencia cultural en los habitantes y hay además una cantidad de etcéteras que se padecen no solo en nuestro municipio y en Cali, sino también en gran parte de nuestro departamento y región. Pero devolvámonos un poco, ¿por qué causó tanto revuelo la disposición de los tótems turísticos? La respuesta es sencilla, y no es que no estemos acostumbrados a ellos, la realidad es que hay problemáticas mayores. No podemos sacar pecho ni decir que somos uno de los municipios más seguros del Cauca, ni el que tiene mayor seguridad vial, ni más cubrimiento hospitalario, ni siquiera el más educado, y tampoco el que tiene las mejores sedes de educación superior. Y es que es terrible todo lo que acaece en nuestro municipio. Y todo esto lo digo sin el afán de denigrar a mi municipio, ¿listo? Porque... Por el contrario, amo este pedazo de tierra. Amo sus atardeceres, la sonrisa de su gente, las universidades que tiene, los colegios, los restaurantes que hay en él. Amo sus veredas, sus ríos fríos, sus olores, sus empanadas, sus magníficas aves que ahora podemos ver retratadas en algunos muros. Amo sus iniciativas, su negramenta, sus muros vivos crew, su cosa, sus murales y por encima de todo, los ideales de la gran parte de su gente. Amo esos sitios por el que todos sentimos gran aprecio, como el parque principal, el parque lineal de los amanes, el parque Simón Bolívar, la iglesia de San Antonio de Padua, San Pedro, la campilla de Santa Bárbara de Dominguillo, las empanadas de las indias, las pizzas de Méndez, el río de San Pedro, Quinamayo, Los Cholados y un larguísimo etcétera que hacen de nuestro municipio un paraíso para aquellos que sabemos vivirlo. Y es por eso también que me gusta analizar todo lo que pasa con Santander de Quichao y más que nada con su gente porque somos ya casi 100.000 personas en este rincón de Colombia y a todos nos duele que el municipio no esté bien. Nadie quiere estar en el municipio con el mayor consumo de heroína en el Cauca. Creo que a todos nos duele el precario estado de nuestras vidas, nos duele las falsas promesas de los gobernantes y nos duele más que nunca que llevemos casi una década con la ilusión de un nuevo hospital para mejorar así el precario servicio de salud que quedó al descubierto en la pandemia es que Santander parece que estuviera gobernado por no sé quién. Existe una desconexión total con la realidad del municipio. Parece que estuviéramos en Narnia. La desconexión es total con la realidad. Es decir, la administración quiere atraer turistas para que se lleven esa imagen de inseguridad, mal uso del espacio público y una pésima malla vial. Y amén del olvido de algunos sitios que nos llenaban de alegría, como la piscina municipal. Es terrible toda la gracia que tiene que tener la alcaldía y todo lo mal que están haciendo en sus proyectos, los turistas te llevan una mala imagen de Santander Ticlichao. cosa que es terrible para nosotros mismos. Nos quitan así la oportunidad de ser un municipio grande a nivel nacional y también a nivel regional, cosa que se me hace inaudito. Teniendo tanto potencial como lo tiene Santander de Ticlichao con sus maravillosos paisajes, su gente tan preciosa... La gratitud y la sonrisa de todos sus quisagüeños es algo innegable, es algo que tenemos que conservar como patrimonio. Y es que todos sus habitantes no pedimos mucho, solo pedimos poder vivir bien, poder que nuestra integridad física no corra peligro cuando salimos a la calle, contar con la certeza de que igualmente nuestra vida no corre riesgo cuando nos movilizamos, cosa que es un derecho, ¿es acaso mucho pedir?, y sí, no ignoro que en esto tiene también un papel fundamental la cultura ciudadana y los valores de ella, pero pido encarecidamente, en nombre de todos los clichagüeños, que se nos brinden los derechos que como ciudadanos de este municipio tenemos. No es muy difícil disponer de actividades cívicas de salud, de prevención igualmente de sustancias psicoactivas y demás actividades que estoy seguro que harían de este municipio algo más pleno. Siento que falta mucha intervención por parte no solo de la alcaldía, sino de la gobernación del Cauca. Pero confío plenamente que Santander de Clichao es más que un pueblo tapón entre el Valle y el Cauca. Santander tuvo la oportunidad ya hace tiempo de ser beneficiado por la ley PAES que permitía a las empresas y multinacionales utilizar nuestro territorio con sus recursos para aportar así al territorio y a la región, con más empleo, con flujo de dinero y etcétera, ¿listo? Esto brindaba mayor estabilidad económica para algunas personas. Evidentemente, no todos fueron beneficiarios de esta ley, pero, sin lugar a duda, ella le ha ayudado históricamente a este municipio, para dejar de depender económicamente solo del sector primario, como el café, la caña de azúcar y la yuca. Como bien recalqué, yo adoro este lugar, estas personas. Amo todo lo que hay en ella y es por eso mismo que quiero lo mejor para su espacio. Quiero que se viva un buen ambiente aquí y en todos los rincones del municipio. Y todo eso debe empezar con una buena gestión administrativa, que es lo que vengo a recalcar hoy. Santander necesita a alguien con las verdaderas capacidades de administrar y entender humanamente la realidad del municipio. Por eso expreso mi total apoyo para todo aquel dispuesto y preparado para organizar la calidad de vida de sus ciudadanos. Apoyo a todo el movimiento que se está creando políticamente en el municipio con la elección de Petro y espero realmente que tengamos un verdadero cambio armónico en el municipio y en el país. Listo, eso era lo que quería decir. Amén de eso, también tenía otra cosa que pasó recientemente y es la llegada de RCN a Santander. Lo que se me hizo bastante bizarro, ¿no? Tapamos las vías, le echamos tierra, ¿no? Le echamos cal. Así bien, bien improvisadores que somos. Le echamos tierra a las vías. Llenamos la piscina municipal que no llenábamos hace cinco años para aparentar algo que no somos. Sí, Santander está sumido realmente en una problemática seguida de otra. La inseguridad, la calidad de la malla vial la inconsciencia, la falta de sentido de pertenencia de la gente. Es muy duro cambiar algo que ya estaba mal. Por eso siento que Santander necesita un cambio. Sí, cuando salgo a las calles de Santander, voy a mi moto y se desbarata por tantos huecos que hay, lo cual se me hace raro, porque siento que todos merecemos más, ¿no? Merecemos vivir bien en este municipio. Que tanto nos ha dado y tanto le hemos dado. Me gustaría poder realmente traer turistas a Santander de Kichau y ser orgulloso de lo que somos. Sí, mostrarles todo lo que hay maravilloso y no tener que pasar faro por faro todo por importante y saltarnos de hueco en hueco y que se desbarate nuestro medio de transporte, ¿no? Espero que realmente mis... este llamado de atención sea escuchado por alguien de la alcaldía, no sé. Porque es ilógico, es ilógico que tengamos que vivir así, ¿no? Es ahí donde radica realmente el verdadero problema, ¿no? diría ya Jaime Garzón que todavía le hacemos la venia a los que manejan el poder sin asumir que el Estado es nuestro. ¿no? Así que igualmente le tiendo la invitación a todos los jóvenes que tienen la intención de cambiar este municipio, de hacerlo algo más ameno para no solo nosotros como residentes y como habitantes ya de años de este municipio, igual que nuestras familias, sino también para nuestros extranjeros, que alguna vendrán, alguna vez vendrán turistas, ¿no? Así que igualmente quiero cerrar con una frase de Jaime Garzón Forero. No hay mucho más que decir, así que si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. ¿Ustedes están esperando que vengan a el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarse, nadie.